antes de ir a la solución vamos a revisar que el cuerpo tenga asignado el material entonces aquí eso normalmente se hace en la pieza cuando se construye la pieza antes de hacer el mallado pero podemos revisarlo aquí en, en los materiales en esta asignación de materiales entonces, fíjense que ya está seleccionado a diez pero igual eh, a este cuerpo poligonal que se puede seleccionar allí eh, ya no le podemos hacer aplicar porque ya, ya lo tiene aunque seleccionamos acá igual le podemos reaplicar entonces ahí está cancelar y entonces si nos vamos a la simulación ya con las condiciones de contorno que son los apoyos y la carga aplicada le damos resolver directamente y aceptar completó la solución no vamos a revisar nada de eso y cancelar aquí y listo fíjense que aquí aparece la, los resultados solamente hay que darle un doble clic allí y ya nos muestra el navegador de postprocesamiento con la solución vamos a mirar el esfuerzo de mises en esfuerzo por elemento nodal aquí clic derecho y le damos ploteo fíjense que de los 545 megapascales que esperábamos está mostrando 514 este es un Modelo, entonces que está relativamente dentro de, de, dentro de lo esperado, un error casi de 20, en 20 megapascales en, en 500, 20 o 30 megapascales de 500, que es casi del 10%, por ahí el 7% debe ser al aplicar la fuerza sobre todo este borde nos evitamos el hecho de que nos aparezca aquí un concentrador de esfuerzos que es casi el doble de este valor. Lógicamente haciendo una malla más fina esperamos unos resultados más precisos ya más parecidos al, al valor que da el esfuerzo por flexión. Muy bien, eso es todo.